¿Qué de que no penal. El penal, oh, qué golazo, de Brasil, boludo. Neymar. ¿Vale? <ríe> qué culiado. Brasil contra quién? Cargo de frente. Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Fuera de mi camino. No con. Trata por Cuidado. <risa> Ahí en la moto boludo Es rapidísimo el la moto, en el área. ¿Sí, eh? Se terminó el calentamiento Por Hora de desplegarse Al en el No llegue Tampoco Segundamos Qué buena pregunta Ahora somos cuatro Dale encima hablamos todo, no, hablamos todo Español Me escuchaste. Sí. Hola, hola, hola. <tose> hola. Barul Royal. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. <tose>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 Che, no se me escucha, boludo. Vamos a agarrar hacia atrás, boludo. No, no, esto no era. Dale, trolo. No, ¿Compraste la casa? <risa> Su equipo está en la zona segura. <risa> Colocando minas <anti> y tanque. Se <risa> mató. No, es que mató. Se mató. Se las armas. <risa> oh, la <mierda>, <risa> que, que la <risa> mató. Se pero... En ¿Cómo es El no las armas Agarren Compre las armas Para, para, para que termine caer Entrega de armamento <risa> aliada en camino Entrega de armamento, no. se dirige hacia allá Jeje, que toca mi Uh, casi me ha matado, eh. Casa baja, nueva zona figura localizada. Uh bien, va arriba. Uh, tengo uno, tengo uno. Oh, oh. ah. Está llegando más gente. Uno detectado, uno detectado, uno detectado, uno detectado, uno detectado, uno detectado, uno detectado, uno tenemos una otra vez Me está dejando hablar, ahí está, y me dejó hablar Qué reactiva, Está cayendo ya atrás, eh ¿Dónde? Marca cayendo allá atrás, ¿eh? atrás? Uy, uh, chico, ya se la cagada con el otro equipo La visibilidad eh. Ahí vale. uno que está... está. ahí para abajo. Marco punto de reunión. Y uno de que lucharon, ¿tenéis más Pero para bien, ¿no? Tenemos una tenemos una de fragmentación dispara. una de fragmentación. Lanzando segadora. ¿No ahí viene el gas. Soldado enemigo acercándose. Soldados a la vista. A la vista. A la I'm going to kill you, but... I'm going No! No, I'm going to Sí, Listo, baja uno. vamos a acercarnos, reubicando, sí, reubicando ¿Sí? zona segura. Vinculación ah, la misma no. Este salto del nada que... El enemigo está el... ¡Alto! ¡Qué favor buena, por va, Cinco, no ¡Sí! Ahí está, funcionando. Bueno, bien, se encontró buen equipo Jesús ministros, renacimiento. Renace, sobrevive durante la cuenta atrás de Renacimiento. Oh, what? Oh. La gana de Juana Combu. Vale Y se tildo Wait No sé, supongo. ¿Pero qué te dijeron? Que el problema es que tiene que venir el servicio técnico. ¿Qué modelo tenemos, ¿Qué? boludo? 500k 500 de subida tengo, boludo, es una vergüenza. 500k de subida. ¿Qué, qué modelo tenemos? Página web. Cuadrado. Sí, técnico dice. Eh, sí, negro, chato. No, Estamos para esperando el despliegue. Ahora Alta es el momento para entrar en calor. ¿Pero tiene la luz redondita o alargada? No, rectangular. Claro, es el viejo. Se van a traer nuevo. Es más probable que venga, sí, me cambia el nuevo y cierro el problema y... Soldado enemigo acercándose. nunca sí. muerto, es uh -huh. soldado enemigo acercándose. Fin de la práctica, es la hora de la verdad. Um yeah. Ah, no, eh. ¿Por qué esa maldad? Lo hicieron así con el corazón ahorquido. Sí, no, no. Ay, no sé, Daniel. Vale. Soldado enemigo acercándose. Fin del calentamiento. Es hora de entrar en acción. Sí. muy rápido. A la zona segura. Un trato de carrera. Corea. Un equipo enemigo te está cazando. Mantente alerta. Contrato incumplido. Se acabó el tiempo.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 ¿Quién necesita esta máscara de gas. Tiene una entrega de armamento en camino. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Marco punto de reunión fusil de precisión. ¿Alguien lo quiere? Cancela eso. Casa baja. Nueva zona segura localizada. Deja de comenzar a pegar. Creo un su posición. Vendedor marcado. del área. Enemigo. Tomaré el volante. Ah, la caja. Un taco al no, frente. Acababa era del De ¿oh? un paquete de balas perdiendo sí. terreno. Nos acabó el tiempo. Olvida el contrato. Una de fragmentación. Aquí viene. Nuestro equipo está en la zona segura. Me dieron. Tacá, ¡Vaya! ¡Guarda que están... Son unas paredes, están ahí, ahí están. 帮我 Uh -huh. Practica un poco mientras pueda, nos desplegaremos pronto. ¿Solo no, no. Tu objetivo no. principal es matarlos a todos. ¿Está en el segundo piso? Sí. Ah, se estoy vigilando. Estoy entrando en el área. Aquí hay blindaje. Yo mire, ¿no? al lado, Dale, que entra, ¿Sí, ¿sí? Fíjate que fíjate que va a entrar, llamo arriba solo. Fíjate, fíjate la escalera. No, la, pita, no, la victoria.